¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Soy tu amigo José Matsu y espero que todo te vaya muy bonito. Hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone en Android, la versión 9.63. Así que, ¡comencemos! Pero antes no olvides seguirme en mis otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde te traigo los mejores trucos de tus redes sociales que además te ayudarán con tus tareas, el trabajo y hasta con la vida misma. Y ahora sí, comencemos con este video y a darle entonces. Lo primero que vamos a hacer, si es que es la primera vez que vas a tener tu WhatsApp estilo iPhone, es entrar a nuestro WhatsApp normal. Y aquí nos vamos a dirigir a los tres puntitos y ahora a la sección de ajustes. Vamos a la opción de chats y vamos a crear una copia de seguridad. Esta copia de seguridad la vamos a crear en la memoria interna, aunque también si quieres la puedes crear en el Google Drive. En este caso lo voy a hacer así, pero como es mi WhatsApp principal, esta copia va a demorar algunos minutitos, así que voy a saltearme esta parte. Lo importante es que se haya creado en la memoria interna para que puedas instalar sin problemas tu WhatsApp estilo iPhone anti-ban. Y ahora en administrador de archivos vamos a la carpeta Android, ahora a la carpeta media y aquí está la carpeta con WhatsApp. Vamos a hacer clic sostenido y le vamos a cambiar de nombre Vamos a escoger la opción renombrar o cambiar nombre según tu Android Y ponle el nombre que tú quieras Por ejemplo le voy a poner con WhatsApp 2023 y aceptar Listo, esto lo hago para proteger esta copia al momento de desinstalar mi WhatsApp normal Y ahora sí vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal Ya sabes que no puedes desinstalarlo desde aquí mismo Para hacer una mejor desinstalación vamos a la Play Protect Y aquí vamos a escribir WhatsApp una vez que estamos dentro, no le vamos a dar a abrir, sino simplemente entramos y vamos a hacer clic donde dice desinstalar. De esta forma vamos a hacer una correcta desinstalación si es la primera vez que vamos a instalar nuestro WhatsApp estilo iPhone. Y ahora entramos al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a ver las últimas versiones de WhatsApp Plus y también abajito está la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Tanto la versión de Fowat como de MB. Así que hacemos clic y vamos a entrar a un texto explicativo con muchas preguntas donde respondo cómo solucionar cualquier duda que tengan. Y abajo está la última versión de MB WhatsApp y What WhatsApp estilo iPhone, ambas. Y también te dejo los temas claros y oscuros si es que quieres. En este caso yo voy a descargar la versión What que es la que más he estado usando, pero ambas son muy buenas y están testeadas de que son anti-ban. Una vez que hacemos clic, vamos a ver el enlace directo desde Mediafire, y te puede indicar un mensaje que los archivos APK que descarguen podrían ser maliciosos, pero en este caso sabemos que no. Así que le vamos a dar a descargar. Yo no lo haré porque ya lo había descargado previamente. Y una vez que descargó, solamente hacemos clic sobre el instalador, y listo, empieza la instalación. Ahora, si tú ya tenías previamente la versión Foguat, en este caso la última oficial, la 9.54, simplemente descargas y actualizas directo. No hay que volver a hacer copia de seguridad, ni borrar ni desinstalar nada. Esto de instalar con... Copia de seguridad borrando la versión normal es para cuando es tu primera vez Y como vemos aquí el Play Protect detecta que es una APK segura Ya que no hay ningún tipo de notificación Y hasta aquí nos vamos a detener con la instalación Porque antes de continuar tenemos que entrar a nuestro administrador de aplicaciones Y vamos a entrar al WhatsApp que acabamos de instalar Y vamos a asegurarnos de darle todos los permisos Permiso a nuestros archivos para que puedas subir tus fotos o video Permiso a tus cámaras para que puedas tomar fotos desde tu WhatsApp permiso a todas las opciones y dispositivos que tengan, ¿no? inclusive las llamadas para que puedas hacer tus llamadas a tus contactos desde tu WhatsApp y así vamos a asegurarnos de activar todos los permisos para que al momento de instalar inclusive no tengamos ningún tipo de problema o inconveniente, sobre todo para recuperar nuestra copia de seguridad y ahora como es la primera vez que instalas tu WhatsApp estilo iPhone vamos a entrar a la carpeta Android media con WhatsApp y como te das cuenta, hay una nueva con WhatsApp que se acaba de crear al instalar. La vamos a eliminar, ¿para qué? Para que la que teníamos anteriormente la podamos renombrar y le pongamos el nombre que debe tener correctamente, con WhatsApp. Ya que esta carpeta que renombramos es la que tiene tu copia de seguridad. Y ahora sí, vamos a hacer clic en aceptar y continuar y vamos a llenar nuestros datos. Y una vez que das tu número y te llega la verificación, va a reconocer tu copia de seguridad y ya tendrías tu WhatsApp estilo iPhone en Android Antibank. Y si quieres saber los para que no te baneen jamás, mira mi video anterior, donde explico lo que no debes hacer para que jamás te baneen. Y esta nueva versión de estilo iPhone, como siempre, tiene los emojis de iOS completamente actualizados, además de que puedes cambiar a los temas claro y oscuro, igual en mi página web te dejo más temas para que pruebes, también te permite ver los mensajes eliminados, los estados eliminados y poner contraseña a tus contactos, además de ver quién te ha bloqueado, espero que hayas disfrutado el video y si te ha gustado no olvides suscribirte, que tengas un gran día y que todo te vaya bonito y nos vemos en el próximo video.